telefónica uh -huh. ya a las siete y veintidós de la mañana con nuestra compañera Marta Mamani dentro de su columna de buenas energías. Hoy me parece que vamos a hablar del horóscopo. Ah, mira qué bueno. Me, me parece que vuelve el horóscopo. Marta, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día, Naomi, buen día, Carlitos, ¿cómo estás? Acá pasaditos por agua, pero bien, bien, bien, bien muy Bien, y sí, a pedido del público diría yo, estamos nuevamente con el horóscopo. Y vamos a conocer, pero con un horóscopo, diría yo, diferente: el horóscopo de las buenas energías. Acá no, no vamos a hablar de las cosas malas, lo, lo que me está pasando de malo, nada, nada de esto, ¿sí? Vamos con las buenas energías. Y vamos a comenzar con el signo de Aries. ¿Qué pasa con Aries? Van a recibir una magnífica noticia, ¿sí? De forma inesperada. Eh, esto puede estar relacionado al trabajo, mayormente este tipo monetario. Una buena noticia para el dinero en cuanto a Aries. Pueden ser también sorpresas, regalos, que hoy en día por ahí no nos esperamos muchos regalos y alguien o de alguna forma nos llega un regalo, ¿sí? Y este día va a ser un día cargado de buenas energías, estímulos y todo, todo positivo, ¿sí? Así que buenas noticias para Aries. Bien Aries, ¿eh? Vamos con... Muy bien. Vamos con Tauro. Eh, el mejor de los planetas, que sería Júpiter, va a influenciar para tener un día lleno de buenas noticias, ¿sí? Sí. Pequeñas cosas relacionadas a un gran amor que te sorprenderán. Nos vamos a quedar sorprendidos acá con un gran amor que, que puede, si está en una relación, puede ser algo muy, muy agradable. Y si no, puede sorprender con un nuevo amor. Sí, Así que a, estar atentos a eso. Vamos con Géminis. Habrá que cuidar también el tema relacionado al amor, ¿por qué? Porque nada de ser posesivo, celoso, no, no, eso no me sirve. Yo tengo que sumar, no restar. Eh, en cuanto a la pareja, tienes que ser así, muy seguro, muy, muy seguro. No ser desconfiado, nada de esto, porque del otro lado no hay nada. Entonces no tenemos por qué desconfiar. Eh, y eso... Ojo que por ahí podemos hacer sentir muy, muy agobiados a la pareja y no no queremos perder ni que esta persona se aleje. Entonces, bueno, hay que ser muy seguros, ¿sí? Ahí. Eh, también hay esperanzas porque quizás estoy forzando a esa relación y no debe ser así. Tengo que estar atento a las nuevas posibilidades también, sí porque muchas veces uno se aferra a un gran amor que creemos que es así y no era tanto. ¿sí? Después nos damos cuenta que sufrí demasiado por algo que no no, no correspondía. Eh, vamos con el signo de cáncer. Eh, esto de las buenas energías, por ahí estamos medio, medio depresivos, medio con cosas negativas, entonces nada de tristezas, no tengo inc que incorporar tristezas a mi vida ¿por qué? porque esto hace que baje todas mis defensas, todo eh, la parte económica lo sentimental todo, todo influye con todo ¿sí? todo está relacionado encima entonces, llueve sacar... ¿viste? encima claro, llue llueve y... ¿no? llueve, y recordás a alguien eh, pones una canción en la radio mando o no mando, mando y mensaje. me siento triste y, y, y los pañuelitos por el otro lado No, no, no. eso ya no me sirve oh. <ríe> Tampoco rogar Renata. No, no, no Estar que se si llamo, no llamo, llamo. Sí. Chau. Tenemos que, tenemos que no, no, no debemos forzar A las relaciones okay. Si algo no va No va, no no puedo insistir ¿Por qué? Porque por algo El universo, el destino Me está diciendo no vayas por acá Y vamos a estar atentos acá Quizás alguien está muy, muy aferrado a mí y yo no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque estoy obsesionada con otras cosas. Sí, a veces nos quedamos estancados ahí y no nos dejan avanzar en nada. Entonces, fuera, fuera todo lo negativo. Hay muy buenas perspectivas acá para, para el cáncer de un ingreso fijo de algo que estábamos esperando que nos paguen algo que nos deben eh, así que y también vale mucho el pensamiento si yo estoy programado programando mi vida y, y me voy por lo negativo no yo si alguien me debe voy a tener fe de que ese dinero va a aparecer y va a ser mío ¿Por qué? porque me lo merezco y sí. tenemos que pensar y porque así. además te corresponde es, es, es, es, es tuyo claro, claro. sí eh, Leo, ¿qué pasa con Leo? ¿Qué, ¿Qué pasa con Leo que está tan nerviosa, Atención, ansiosa? Porque... Ay, yo soy de Leo, por no, de de Dios uh, del guarda. cielo, doña Muricí. ¿Qué le pasa? <risa> ¿Qué le pasa que está tan nerviosa, ansiosa por ahí? Eh, tratemos de bajar un cambio, ¿sí? Respirar profundo, relajarnos y dejar de lado ya ese nerviosismo, esa ansiedad y a veces nos peleamos por ahí con... Todo, o, no sé. o quizás a las otras personas también. Uh -huh. nos no, empiezan a, a recortar cosas que, que por ahí nosotros decimos, ¿qué pasó? No, yo no hice nada. o sea sí. Entonces es como que esto lleva a, a confusiones que no, no, no vienen al caso. ¿sí? Sí. Tenemos que bajar un cambio, dejar esas discusiones, peleas, y también a soltar lo malo atenta Naomi porque a contar esas cosas malas mío! Aten... <ríe> atención que hay una persona que no podemos olvidar por ahí sí y te cuento que hay una sorpresa ahí porque hay una conexión única, única diría con algo o alguien que estamos esperando ah, así bueno. que Naomi a estar atenta <risas> Voy a estar a, a las señales Cuidado, ¿eh? De, de, de lo mínimo sí. Marta me dijo Cuidado. Cuidado Sí, sí, muy, muy atenta Bueno Bueno Me gusta Así que Es algo bueno, ser... es algo que espero, digamos Sí, sí, sí Sí, ah, sí, bueno. sí, así que A estar atenta que hay muy buena conexión ahí Y puede haber sí. sorpresas me dice antorcha en vez de Diego tranquila y bueno, vamos con Virgo eh, esta crisis que por ahí estamos pasando, una crisis que, que digamos que transcurren cosas que a veces son muy muy inesperadas y que no me están gustando mucho, bueno tengo que dar un giro a todo eso y se abren nuevas posibilidades, en cuanto al trabajo muy buenas perspectivas de trabajo eh, también en cuanto al amor eh, a, se abren las puertas diría yo de la abundancia sí porque por ahí cuando estamos bloqueados y de repente abrimos nuestros caminos se abren las puertas en todo sentido o sea amor dinero trabajo todo todo todo va a empezar a cambiar para virgo Así que también buenas energías vamos. para Virgo y, Muy bien. y bueno, y así estuvimos con estos signos del horóscopo Y vamos a seguir, vamos a seguir por supuesto Así que se quedan atentos porque en cualquier momento seguimos eh, En otra salida con los próximos signos Muy bien. Y con muchas sorpresas Y atenta Naomi, ¿no? Porque... Hay muy muy buena conexión ahí. ¿A dónde está, ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, ahora voy a estar. Ya salgo de acá, te imaginaba mirando para todos lados a ver qué es, qué claro. es? Y atento, Carlitos, entonces con los próximos signos, porque sí. ahí te toca Capricornio. Sí, ¿no? no, pero escuché atentamente Virgo no. que me interesaba. ¿Ah, también? Sí, sí. Bueno. Claro. Quieres claro. saber, quieres saber. Sí. te va a tocar Capri. Estaba esperando, estaba esperando. Así. Así que bueno, a estar atentos y vamos a, con las buenas energías, porque Porque tengo que dejar ya de estar pendiente de algo que no me corresponde, yo merezco lo mejor y así tiene que ser, todo lo bueno debe llegar a mi vida. ¿A través de qué? De mis pensamientos, de mis acciones, todo, todo porque todo influye en nuestra vida, ¿sí? influye en nuestra vida, en nuestro camino en nuestras hasta en nuestra salud diría yo, ya uh -huh. pues estuvimos hablando y siempre le estamos diciendo así que, nos quedamos atentos, a esperar los próximos signos bien Marta y... nos... bueno, espero que tengan un excelente día y, a no dejarnos caer con la lluvia, que está un poco triste, melancólico no, tenemos que salir y Seguir caminando hacia adelante siempre. Gracias, Martita. Con mucha, mucha buena energía. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buena jornada para Marta Mamaní, nuestra compañera, nuestra sí. columnista, yo no más que una columnista. Sí, una compañera con, con buenas energías. Se fueron sí, los sí, primeros sí. seis signos, ¿no?